Os quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Me dedico a la enseñanza de la filosofía en institutos de enseñanza secundaria desde hace casi 30 años, actividad que he combinado con la elaboración de los libros de texto para esta misma asignatura para la ESO y el bachillerato. Mi intención es crear un espacio de reflexión y de divulgación de la filosofía. En un momento en el que parece que la gente busca certezas a las que aferrarse, mi intención es mantener la actitud del filósofo, es decir, suscitar dudas, plantear problemas, enfocar las cosas desde un nuevo punto de vista. Por lo tanto, los que busquen verdades, respuestas, eso no lo van a encontrar aquí. Más bien, lo que vamos a encontrar aquí es simplemente una invitación a pensar.